Yo sé que últimamente, vos has escuchado mucho sobre derechos humanos y hoy te vamos a hablar sobre sus principios. Los derechos humanos son innatos e inherentes, es decir, que nacen con vos. Te pertenecen desde tu nacimiento por el simple hecho de ser una persona. No te los dan ni te los regala ningún estado o autoridad. Son tuyos por derecho natural. Los derechos humanos son universales, o sea, deben de ser reconocidos por todos los gobiernos del mundo. Todas las personas, hombres, niños, niñas, adolescentes y mujeres, tenemos derechos. Y no importa nuestro sexo, cultura o la religión que tengamos. Tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que vivamos. Vos, yo, él, ella, todos y todas tenemos derechos en la sociedad. Los derechos humanos son inalienables e intransferibles, significa que nadie te los puede quitar. No existe ley alguna que te los quite, no se venden ni negocian y ningún Estado puede quitártelos. Si los viola, comete un delito. Los derechos humanos deben de ser garantizados por los Estados, pero también la ciudadanía debe respetarlos, defenderlos y promoverlos. La Declaración de los Derechos Humanos contempla 30 artículos que definen los derechos que vos tenés desde que nacés. Escuchá cinco derechos básicos que vos, tus amigos, padres, hermanos y hermanas tienen desde que nacen. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos. ¡Oe! Alza tu voz, organizate y empezá a cambiar tu barrio y colegio. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente.